¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killian y estamos de vuelta con las aventuras espaciales de Ingrid. Aie. Ya me está informando cómo va todo. Ya vamos a tercer episodio y ya me voy informando eh, cómo va todo. La fórmula a seguir para poder abrir nuevas investigaciones. ¡Vamos lío! ¡Sin más dilación! Bueno, vamos a ver si cosillas y más. Vale. The ¡Woo! No bomba de oxígeno! ¿No le puedo dar con algo? ¿No? Me va un poquillo a raíllo. No sé por qué me va. No, otro juego un poco. Vámonos ya. Uy. Ahí está. Que me he perdido leche. Que no sé dónde estaba. Jude. Jude. En serio, me he perdido, eh. Eh, puede ser. Puede ser un peligro muy, muy, muy, muy, muy peligroso. Eh. ¿Qué puedo fabricar ahora? Equipa. Ya puedo. Eh, Grupo de oxígeno. Tiene universal, utilizable. Vale, me el condón y plástico. Creo, creo que tengo, ¿eh? Creo que tengo el condón. Y plástico. Oye, pues, puedo, pues ya me puedo mejorar esto. ¡De lujo! Y esto es aquí. Y ya tengo más capacidad de oxígeno. Ni tan mal. Ni tan mal, señores. Ni tan mal. Ni tan mal. Bueno, vamos a dejarlo sin lo mismo. Eh, y vamos a seguir. Alcohol y esto va a respirar. Vamos de oxígeno. Vale. Vamos a ver agüita. Y vamos a comer algo. Bien, perfecto. Vamos a seguir investigando. Ese icono. Vamos a ver ese si icono. Service supply Rompete, rompete, rompete Vamos usually install de tu madre la bueno, vamos a, fa a fabricar otro Bueno, ya puedo fabricar el escáner pero vamos a ir para abajo a seguir donde estábamos y a ver si podemos abrir las puertas esas que... A ver, a ver el conde, ¿no? Es que me he dado cuenta que el conde de esto es muy importante en el mapa y según y tengo que ir todo e ir avanzando por, por zona Vamos a ver lo que hay ahí, ¿vale? Yo creo que, yo creo que va a bastante interesante porque ya de una puerta muy bien custodiada siempre hay algo vamos a ver uh, no, claro. oye, y aquí... aquí hostia, aquí hay es oxígeno, colega ¡Hostia! Pues ya terminé mira bien Claro, que hay una unidad de oxígeno Y aquí puedo estar perfectamente Y digamos que recargar Bueno, pues ni tan mal Ni tan mal Vale Vamos a seguir investigando, ¿vale? A ver qué he encontrado por aquí porque esto, esto, es, esto es grande Mira aquí hay más cable Vale Vamos para la base a dejar cositas Y nos vamos a, a otra zona Me he cuenta Vale, me he cuenta que puedo fabricar esto Esto Estación de, de oxígeno. Una unidad casera con batería que produce oxígeno gracias a la hidrólisis. Eh, se recalienta tanto que una vez iniciado... Creo que es para crear oxígeno, coño. Pero para mí no es, ¿eh? ¿no? No. Entonces que Pero. ¿Tú oxígeno ¿Es que para poder yo respirar? Vamos a ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Como un punto de. Par como por aquí. No, para quedarme ahí en el caso de poder viajar a ese viaje largo. Vamos, bueno, primero veo a, a un antes de nada, Vamos a ver, que lo no veáis Obviamente deja así dejar si coger cosas Lo que no sé dónde colocarla Aquí abajo The Given that the evacuation shuttles have increased strength, the impact force must have been incredible. No. No. Ahí no puedo. Instaladlo. No sé dónde. Bueno, vamos a ver dónde puedo entrarlo, ¿no? ¿vale? Ya vengo. Ya vengo, que no... Voy a buscar por ¿vale? <risa> ahí. ¡Agua amarilla! Vale, no sé cómo me he podido ver agua aquí en mitad, pero bueno. Hansa es muerto Por si no, por algún motivo siempre hubo bastantes errores, no sé La madre que te parió, un Hansa es muerto Bueno ah, Vamos a ver Yipa Cizalla cizalla, que una que una cizalla? Tela Ah, una una tijera. Creo aquí. Aquí con tanto, con tanto metal Yo no sé cómo no se me ha yo el traje Increíble, ¿eh? Bueno, vámonos para allá Bueno, ya podemos crear el agarrador Y... Eh, la cizalla Voy a crearme el agarrador Para ver en dónde podemos usarlo Y dejarlo ahí en el inventario sin paso paso pues... Pues eh, eso... Tener más herramientas que usar. El hacker. No sé para qué vale. Para dejarlo ahí. Y ya está. Vamos a aquí... seguir. Pues lo, lo tengo todo ocupado, ¿eh? Sobre todo por esto. Hecha con agua común que sufrió la canalización natural de los riñones. Vale, y ya saber para qué vale eso. Joder, como cómo, cómo tengo todo. Me hace falta sí o sí pillar algo para, para guardar, eh. Pff. Sé que se pueden fabricar maletas, pero no he encontrado aún lo que sería el, el plano de la maleta. Y que no encuentro nada. Sí, que hay un plan de una maleta, pero no encuentro dónde. A ver si hay ahí abajo. Como ahora puedo respirar más, a ver si hay aquí abajo. Vamos a ver, si sí, suerte. No. A, para, eh, a jugar porque era del mango, alguien recibió una buena y dolorosa golpiza con él. Me pregunto qué parte de. La Joder, pero no es lo que yo quiero. No, tan lejos servido, macho. La virgen Ué, uh, eh. Traici eh, traicionó otro patrimonio, pervertido, traidor, se lo merecía. Esperando en la cabina hasta que se vaya mi mujer. Aquí había cuernos, vamos. Aquí había cuernos, yo, yo no digo nada. Ah, tengo oxígeno de sobra. Digo bien. Bueno, vamos a seguir organizando esto y a ver si encuentro algo, algo para poder crear más maleta, que sé que existe la manera. A ver. Me he encontrado esto Aquí Me he encontrado esto Generador de oxígeno eh, Una batería Gener Vamos que es para ahí Pero esto no lo pongo Es que no tengo ni idea de dónde lo pongo Sinceramente, no sé dónde ponerlo. Ah, aquí... ¿En mitad, en serio? Ah, aquí nada Desarmar. Ah, Muy bien. Y le puedo y medio, si es el un poco estúpido vale he podido recargar la partida cuando entraba porque he visto ahí el símbolo y menos mal porque vaya y que que sí vamos a volver a fabricar esto y nos vamos para afuera a colocar en un sitio más estratégicamente viable sabéis y eso que tonto que soy bueno vamos a ver es que estoy buscando para poner la bomba de oxígeno Yo creo que lo suyo es aquí algo, Algo intermedio No Ahí va Vale, y lo que he fabricado Nada Bueno, por lo menos ya tengo un sitio donde recargar eh, En el caso que me haga falta recargar de eh, el Oxígeno Ya tengo un sitio Vamos a seguir cogiendo por cosilla Y demás Creo que ya puedo fabricarme el escane pero sigo sin encontrar la, la tontería para poder fabricar eh, eh, la maleta. Que sí que se puede fabricar maleta. Yo creo que hay batalla adentro. Vaya hombre, digo. Te, puede que sea porque está mucho rato fuera Bueno, mmm, vamos a ir a recargar. A recargar oxígeno y ahora vamos a ver si encuentro la maleta. Bueno, puesto que tengo varias eh, cosas que fabricar, Voy a fabricarme la linterna y el escáner vamos a fabricarlo todo ya lo dejamos fabricado y son cosas que yo creo, creo que creo que van a venir bien porque esto lo puedo poner aquí ah no entonces ¿qué esto que para aquí para ah vale se ha colocado eso sí va ahí esto va ahí no esto va ahí esto va ahí a ver, escanear. Más de aero. Y para qué lo fabrica eso. O es que simplemente lo he lo escaneado por puro gusto. Ya está. Ya está, ¿no? Lo he escaneado y ya se lo que pues ya está. Bueno, vamos a ir con esto. Esta es la música. Nuevo plano. Si sí, más el primer plano. Objeto. Vale, primero auxilio. Salud no me hace falta. El chatarrero, creo que sí Sí, vamos a fabricar Vamos a fabricar otros, otros chatarrero Y vámonos, a ver si encontramos A ver si encontramos lo de, lo de la maleta Mira, ahí atrás Aquí no he venido aún Y tengo oxígeno Sí, tengo oxígeno sí, de sobra Otra, Me queda parado leche Que no, que no, que no avanzaba Por culo, qué coraje me da eso, eh. Bueno, vamos oxígeno, ni tan mal. ¿Se podrá romper esto? Vaya. Vale, ya puedo fabricar la maleta Ya puedo fabricar la maleta Venga objeto Me van a hacer falta todos, todos, todos, todos, todos Porque están los objetos ahí. Están ahí los objetos Acabo de tirar la bomba. No, vamos, seguro. Sí, le he tirado. Que es un normal que soy. Bueno, vámonos. Vámonos para la base. Aquí está, aquí está, aquí está. Que no. Cogerá, si me va, me va a hacer falta para acá, seguramente si lo estoy viendo Uf, Vamos a ver Me está refinado Pues sin problema, tengo un montón ah, Mira, tengo ahí la maleta Perfecto Pues mira, la aviéntala Ahí Abrir Uf, casi nada Casi nada, vamos. Pues bueno, me voy para atrás. Así a, a coger todo lo que haya. Vamos, todos los recursos que hay allí tengo que cogerlos. Tengo bomba de no sin así que sin problema. Vámonos para allá. Acabo de encontrar una cosa que es para fabricar el, el, el Sawarma Para fabricar un acelerador. Si la vara viaja más rápido. Puede ser, ¿verdad? Bueno, vámonos para atrás. Y vamos a ver qué qué podemos seguir fabricando. Aquí me he dejado algo seguro. Como le he dado, lo he golpeado. Pero bueno, luego vuelvo. Vámonos. Si cuando tenga ya lo que para poder acelerar, que digo yo que un acelerador será para acelerar el viaje. Puedes llegar más rápido a los sitios. Que al fin y acabo mezclando eso con poder fabricar estaciones de oxígeno. Pues podremos movernos por todos lados. Vamos para allá. Pues mira, me pide agua amarilla. Un saguama y medio refinado. Y tengo todo, así que. Y tengo para poner otro. Toy sí. Instalar, pues. No. Intala. Pues ahí se va a quedar. Equipación. Acelerador. Con esto supuestamente podemos viajar más rápido. Vale. Vamos a ver qué tal. Pues sí, se va recargando. Mira, si puso Shift. Se va. Lo que no sé es por qué tengo esto aquí marcado o no. Habrá aquí algo en espacial. Eh, esto es... Vale, eh... Viagra. ¿En serio? ¿cómo no, pues vamos a ver, porque no tengo más herramienta. Mira, el icono ha desaparecido porque ya no es un punto muy importante para mí. Ya no es un sitio importante. Ese sí, ese también. Y ese también. Eh, podríamos ir, pero yo creo que me viene mejor seguir investigando por aquí. No sé por qué. Llámame... No sé. Como que me hace falta investigar por aquí un poquito más. Cable, ¿Qué puede aquí, goods and and and has to do these goods. venga, jude, es que mario, tío, no mario, eh no puede coger la cosa que yo quiero No pasa nada, bueno queda que dan muchos de esos es que no es lo bueno Sogoma. Metal, metal. Y metal. Yo creo que podríamos ir a algún punto clave. A ver qué hay. Tenemos oxígeno. Tenemos también la, la estación de oxígeno. A ver si sí llegamos Bueno, intento ir pero me muy lejos Aunque así tengo oxígeno Pero no me fío No me fío No me fío nada y encima me sale lo de riesgo de, de, de congelación Así que Habrá que investigar un poquito más eh, carga. Ah, con eso. O oh, no. Ve. Ve me estoy, me estoy congelando. uff Me estaba congelando. Casi nada, eh. Oye, sea, por cierto, yo no la había puesto aquí. Cada vez está... así que cada vez está más lejos pues nos queda explorando todo porque mismo no hace falta mejorar el, el traje o algo no sé. seguramente tengamos que tengamos que mejorar el traje seguro no segurísimo ya te digo yo